Bienvenidos a esta su sección de Bio Oráculo. Mi nombre es Ana Cristina y les doy la más cordial bienvenida. Me da muchísimo gusto que estén aquí compartiendo este maravilloso interactivo. El día de hoy vamos a, a pedir la guía. Eh, han estado pidiendo muchísimo estos interactivos. Y bueno, la pregunta es: ¿tendré una segunda oportunidad en el amor? ¿El amor llegará nuevamente a mi vida? Y bueno, vamos a pedirle eh, la guía al universo, a los ángeles y bueno, también al, al oráculo. Tengo aquí ya tres opciones para ti. Te pido que las observes y bueno, pienses en esa persona que está ocasionándote maripositas en el estómago. Y bueno, te has preguntado de alguna otra forma si eh, habrá una oportunidad con esa persona el amor volverá a llegar a mi vida o si estás en una relación, eh, volverá a, a vibrar esa, esa llama del amor. Bueno, entonces te pido que pienses y sientas a esta persona y elijas una de estas opciones. Bien puedes elegir el corazón rosa, el caracol, que está hermoso, o bien el corazón rojo. Perfecto. Entonces, siéntelo. Te voy a dejar unos minutitos y aquí abajo en la caja de descripción van a venir los tiempos. Vas a poder ir directo a tu mensaje y disfrutarlo. Recuerda, soltamos todos esos pensamientos limitantes de miedo y nos abrimos a jugar. Nos abrimos a disfrutar este maravilloso mensaje y sobre todo en modo receptivo. Te veo en unos minutitos. Bienvenido, tú que elegiste la primera opción. Bueno, vamos a ver qué mensajes tiene para ti el universo. Vamos a poner esta cartita por acá. Y bueno, vamos a ver. Estas cartas ya están previamente canalizadas. Simplemente te las voy a poner por aquí. Y ahorita te digo. Ok, perfecto. Mira, en esta relación... Es necesario. Y los mensajes que más, más, más llegaron es suelta el control. Suelta. En la medida que sueltes, vas a poder experimentar una relación. Mira, te la voy a acercar para que la puedas ver. Esta carta habla de la abundancia, vivir en plenitud y alegría. Salió al revés, no es algo negativo, pero te está diciendo que es un, es un proceso. Ajá, en el que estás. El amor siempre está. Tú eres amor. Pero te pide el oráculo que sueltes el control. En la medida que tú sueltes y fluyas con la vida, con lo que te está marcando el universo, incluso tu cuerpo dejará de estar rígido, dejará de estar... Tenso. En este momento puedes observarte cómo estás, si tienes las manos apretadas o incluso hasta la mandíbula la estás apretando. O, o de repente mmm, te das cuenta que estás eh, en el trabajo o en la escuela, eh, estudiando ahora que están en, en línea, mmm, no sé, eh, realizando la actividad que sea. Y de repente observas cómo todo tu cuerpo está tenso, que hasta dices, ¡ay! ¿Por qué estoy así y como que te relajas? Bueno, si has observado eso en ti, es porque estás queriendo tener el control, no solo en tu vida, sino en las demás personas, en las situaciones. Eh, quizás eres una de las personas que cree que al tener el control puedes eh, organizarte mejor y todo va a salir perfecto y en ese proceso de querer tener el control, no disfrutas, no te permites soltar, no te permites aventurarte y sentir porque tienes miedo a equivocarte, a que algo salga mal y no te permites que la vida te sorprenda y cuando lo hace y no es de acuerdo a lo que tú pensabas, pues te frustras. El oráculo te dice que es momento de tener este, val este valor. Esta carta te habla de rebeldía. La voy a voltear un poquito para que la puedas observar. Dice ser rebelde, valiente. Experimentar una nueva relación se requiere de mucho valor. Valor porque requieres soltar esos miedos. Porque constantemente estás mmm, basándote en alguna relación del pasado o, o quieres planear todo para que es, uh, exista un futuro con esta persona y en ese proceso no te permites ni descubrirte, ni sentir, ni descubrir a la otra persona. Entonces, se requiere de mucho valor para soltar esos condicionamientos, todo lo que la sociedad te ha estado eh, diciendo y que pues realmente así crecimos, pero es momento que descubrimos lo que realmente eres eres una persona eres un espíritu libre bien un espíritu libre en experiencia de cuerpo y vienes a experimentar en este plano diferentes situaciones no te culpes por lo que ya pasó tú ocúpate de vivir tu presente y vivirlo al máximo para que puedas dar. Darte ese amor hacia ti. En la medida que tú seas amor, te ames y te perdones por las relaciones que hayas tenido en el pasado, bueno, toma de esas lo que más haya vibrado contigo, quédate con esas experiencias, con el aprendizaje y remembra que no existe la culpa ni el pecado, todos son experiencias y forman parte de este proceso. Entonces, toma esa experiencia y aplícala en esta nueva relación. En esta relación donde te dicen que vas a encontrar esta abundancia y esta plenitud en la medida que tú sueltes. Recuerda, la pareja es el espejo más maravilloso que podemos tener porque en la pareja podemos eh, ver y observar aquellas sombras que requerimos sanar. Vamos a hacer otro interactivo con este tema, ¿te parece? Por el momento, ábrete a hacer esta, este canal y disfrutar con esta persona, esta relación, en un nivel más libre. Ábrete, suelta el control. Hoy oh, ponte en disposición. Es importante, esta carta te dice lo que no te gusta. Es importante que sientas y liberes la emoción. Eh, el amor... Va a llegar a tu vida o más bien se va a manifestar más en la medida que tú te permitas sentir y soltar el control. Porque ese es el mensaje claro para ti. Si tú has estado preguntándote por qué no ha llegado o por qué la relación con la, que, con la persona que estoy como que se estanca, como que no avanza, bueno, deja de querer tener el control sobre estas personas, sobre esa persona, deja de querer controlar tus emociones. A esta vida vienes a sentirlas, hoy permítete sentirlas y no necesariamente expresándole y diciéndole a la otra persona. Primero acéptalas tú, platica hoy con el universo, con las estrellas, con Pachamama. Hoy date un baño rico y permítete sentir cómo el agua fluye por todo tu cuerpo y te liberas de todos esos condicionamientos y ábrete a recibir. Hoy ponte en modo receptivo y verás cómo todo esto se empieza a transformar. Te voy a dar tu guía del oráculo del Arcángel Miguel. Y bueno, esta ya era una guía previamente eh, canalizada. Uy, ya se tiró la cerita, no pasa nada. También la cera está fluyendo y hoy dice, vamos a fluir. <ríe> ok, mira, tu carta dice, trabajo de sanación energética. ¡Wow! Hoy es momento de abrirte. Entonces, esta carta te dice que tú eres una persona que tienes este poder de sanar. En tus manos tienes este poder. Entonces, fíjate. Ahorita me acaban de decir mis guías también que te transmita energía con este péndulo. Entonces te pido que extiendas tu mano o tus, um, tus manos para recibir esta energía. Vas a recibir energía del universo, es energía sanadora. Y especialmente quiero que la visualices de color rosa, rojo. Puedes cerrar tus ojos y cuando estés preparado, preparada, cierra tus manos y la puedes llevar hacia tu pecho para que te permita abrir, abre tu corazón, abre tu corazón para recibir el amor del cual ya estás hecho y comiences a manifestar estas relaciones en abundancia, en alegría y en plenitud. Por último, te voy a dar tu mensaje de libro de mensajes de Dios. Eh, si ya lo tienes, bueno, puedes recurrir a él, ir y juntos vamos a poder leer tu mensaje. Si aún no lo tienes, por favor déjanos un mensaje aquí abajo y te mandaremos toda la información. Son mensajes canalizados y es un mensaje diario para ti, para esta guía y en cualquier momento puedes recurrir a él. Ok, tu mensaje es el número 31 y y te dice, ¿tomas algo para ser feliz? Sí, decisiones. Tu cuerpo escucha todo lo que dice tu mente. Sé positivo. Continúa sonriendo porque la vida es bella y hay muchas cosas por las que sonreír. Mira más allá de lo que ves. Y descubrirás que esperar no es la mejor forma de ser libre. Sé sincero con el mundo, sobre todo empezando contigo mismo. Y vive cada día como si fuera el último. Una mentalidad positiva te ayuda a triunfar. Siente para vivir y disfrutar. Nuevamente este mensaje te habla de sentir, de ver más allá de abrirte a recibir y a disfrutar esta maravillosa vida. Deja de querer controlar, de cuestionarte y ábrete. Fluye, es momento que te subas a ese tobogán y te avientes, disfruta el viaje. A lo largo de este camino vas a encontrar diferentes situaciones, pero todas te llevan para un aprendizaje, para que tu espíritu venga a experimentar diferentes situaciones. Es momento de que te vivas en plenitud. Yo te dejo con este maravilloso mensaje y nos estamos viendo en la siguiente tirada. Gracias. Hola, hola. Tú que elegiste la opción número 2. Bueno, vamos a ver qué mensajes tiene para ti el universo Los Ángeles. Y vamos a poner esta cartita por acá. Y bueno, estas cartas ya están previamente canalizadas. Ahorita te explico. Y bueno... Si tú te has estado preguntando si el amor va a llegar a tu vida. Ok. Perfecto. Bueno, el mensaje es, es muy claro, fíjate. El amor. Tú estás hecho de amor. El amor es maravilloso y es la base de todo, de las relaciones, eh, del trabajo, de los proyectos y te dice el oráculo. Fíjate esta hermosísima carta de florecer. Wow, me encanta. Vivir en abundancia. Estás. Esta carta de trascendencia eh, te está diciendo que estás superando, estás sanando diferentes eh, puntos que tenías sobre las relaciones, quizás alguna relación en el pasado que, que te dañó según tu percepción, que te causó dolor. Y hoy estás remembrando que todo forma parte de este proceso, que nadie te puede hacer daño, que todo parte de tu interior. Y pues has estado dormido, y nos compramos y te compraste las historias de él me hizo, él me dañó. Y hoy has estado soltando todos esos juicios y has estado perdonándote. Sin embargo, todavía tienes estos condicionamientos y lo único que hacen es que atoren este proceso de tu despertar. Hoy te dice el oráculo que es momento de despertar. Tu alma te está hablando. Eh, el hecho de que estés aquí no es una casualidad. Tu alma te guió para que escucharas este maravilloso mensaje. Tú eres amor, pero es momento de que dejes ya esos condicionamientos a un lado, esos juicios que solamente señalan. Es momento de hacerte responsable de ti. Dejar estar dormido, dormida, es como si entrábamos en un proceso de pereza, de no acción. Si bien hay momentos donde es importante hacer pausa, pero en esa pausa no significa que no hago nada. En esa pausa hago conexión conmigo y el universo. Esta carta de adormecimiento habla más de estoy dejando todo para después. Me estoy haciendo como que la, la, la, la, la, la, la, y no estoy accionando. Pero me estoy tomando de esos condicionamientos y me estoy comprando la idea de que alguien más me puede hacer daño, que el amor no es para mí, que es algo, bueno, eh, de suerte. Y no, te dicen, sal de la jaula. ¿Y sabes cuál es la jaula? Tu mente, tus pensamientos. Es, es momento, o sea, ya, basta. Basta de sufrimiento, basta de decir que que las personas son las que te hicieron daño, es momento de liberarte de toda esa basura de pensamientos, entregárselos al Espíritu Santo, al universo y comenzar a amarte. Es importante que comiences a amarte. Has estado liberándote ya de muchas situaciones del pasado. Ya, bueno, entonces déjalas atrás. Ya no estés buscando respuestas atrás. Toma las experiencias, toma ese aprendizaje que te haya dejado y después simplemente agradece y sigue. Es momento de avanzar. Ya no te estanques allá. Eh, viene un proceso de florecer. La voy a voltear un poquito. Es vivir en abundancia. Florecer este, es este renacimiento. Va a venir una relación o estás en proceso de iniciar una relación muy padre, pero para ello todavía se requiere de que sueltes esos condicionamientos, que salgas de esta jaula. ¿Y cómo lo vas a poder observar? Eh, fíjate, vas a poder observar tus pensamientos en el momento que lleguen a ti y sientas... Y digas, es que esta persona, y si me hace lo mismo, y si me vuelve a pasar, y si a lo mejor no esto, no me quiere igual, no le gusta. Y, y, y empieza a ver, y bueno, ¿para qué te cuento? Sabes perfectamente bien de lo que te hablo, ruido en la cabeza. En ese momento, mira, di no, sueltas todos esos pensamientos al Espíritu Santo, mételos, los que los estás metiendo en una bolsita, amárralo bien, y aviéntalo, y dile, Espíritu Santo, te los entrego, yo no sé qué hacer con ellos, y permíteme ver la verdad. Y sobre todo, a partir de hoy, haz afirmaciones, yo soy amor, yo vivo en amor, y yo manifiesto el amor. En la medida que tú te perdones y que tú te sientas en amor, eso vas a manifestar. Y esa relación que está por llegar o que si tienes va a reavivar y vas a volver a ver esa llama. Y si ya no es con esta persona su camino, también te va a llegar el mensaje, pero de una manera en paz. Y lo vas a saber, en tu interior va a venir esa respuesta y vas a poder dar las gracias y dar ese paso. Pero el amor está ahí. En todo momento, no lo dudes. Te voy a dar tu mensaje del oráculo del Arcángel Miguel. Y bueno, él te dice, fíjate, ¿eh? analiza tus opciones. Fíjate, esta carta te dice, y es muy clara, Um, has estado trabajando muy duro para aceptar las circunstancias. Ahora es tiempo de buscar alternativas. Tu forma de competir y adaptarte es admirable. Aunque el Arcángel Miguel te recuerda que siempre es importante ser honesto y auténtico con uno mismo. No necesitas... Eh, comprometerte de ninguna manera, ya que el Arcángel Miguel se asegura que tus necesidades están satisfechas de una forma gentil y cariñosa. Eh, esta carta te recuerda que todo es posible. Eh, quizás has tenido estas dudas o estas preguntas de si esta persona es la opción indicada, si sigo, si me voy, si esto, bueno, pues te dice, sé honesto primero contigo. No necesitas esforzarte, ni competir, ni luchar. Simplemente sentir. Los ángeles están a tu servicio. Recurre a ellos y pídeles esta guía. Sobre todo, calma tu mente. Porque si tomas decisiones desde la mente, no vas a ver claramente. Es momento de que sueltes esos pensamientos y tomes esas decisiones desde tu alma, desde tu interior. Tú eres un espíritu, entonces sientes energía. Si esa energía te genera paz, es con esa persona hacia donde tienes que ir. Porque seguramente hay algo que aprender con esa persona. Pero... Si no sientes esa paz, es momento de hacer pausa y seguir tu camino. Escucha, en tu interior están las respuestas. El oráculo te acaba de dar una guía. Suelta esos condicionamientos, suelta esa pereza, sal de tu mente y, y apóyate en todos los seres elementales que están para tu servicio. Vienen meses de mucha depuración, de soltar... Hay mucha energía y mucho, todavía mucho res, eh, resistencia a este proceso. Entonces es momento de que seas responsable de ti y en la medida que tú te aceptes y sientas, vas a poder manifestar ese amor del cual, pues, estás hecho y eres merecedor de toda la abundancia que ya hay. Te voy a dar tu número de libro de mensajes de Dios para vivir en abundancia. Si aún no lo tienes, por favor, déjanos tus comentarios aquí abajo y con muchísimo gusto te lo haremos llegar. Son mensajes canalizados y, bueno, es un mensaje diario para ti. Fíjate, tu mensaje es el número 46. Si tienes tu libro, bueno, vamos a leerlo juntos, ¿Ok? Número 46. Menos miedo y más amor. Es mejor aceptar al otro tal cual es y amarlo más. Amar más no significa que ames más al otro, significa que te ames más a ti, porque amarte a ti te da más seguridad en ti mismo, en ti misma, y cuando aparece la seguridad, desaparece el miedo. Cuando una puerta se cierra en la tierra, Dios te abre una enorme ventana en el cielo. Alza la vista de donde tienes tu mirada focalizada para ser capaz de verla. Vivir con valor de aceptar los cambios en tu vida para, para lograr nuevos objetivos y permitir que todo fluya te abrirá puertas a nuevas oportunidades que de otra forma estarías bloqueando. Y te permitirá vivir una vida sin ansiedad, sin angustia y con la oportunidad de vivir nuevas experiencias y encontrar nuevos caminos. ¡Wow! ¿Ves lo, lo que te decía? Suelta todos esos condicionamientos, sal de tu mente y ábrete. Ábrete a hacer amor. En la medida que tú te ames, eso vas a manifestar. Y sobre todo, vas a poder ver claramente y en tu interior vas a sentir esas respuestas. Si estar con esta persona te está generando paz o iniciar esta nueva relación, sientes paz o bien sigues tu camino. La mejor relación por comenzar es la que vas a comenzar el día de hoy contigo mismo, contigo misma. Yo te abrazo con el alma, te agradezco eh, que hayas compartido este momento conmigo. Por favor, déjanos tus comentarios aquí abajo y nos estamos viendo en la siguiente tirada. Gracias. Bienvenido. Tú que elegiste la opción número 3. bueno, vamos a ver qué es lo que te quiere transmitir el oráculo y tus ángeles. Vamos a poner esta cartita por aquí y bueno, vamos a sacar tus cartas. El amor vendrá a mí, tendré una segunda oportunidad en el amor. Y bueno, wow, fíjate, te dicen, tú que elegiste la opción número 3, es importante que, es momento más bien que aceptes quién eres realmente, que remembres que nada afuera puede hacerte daño, es momento de quitarte. Todos esos lastres, dejar de cargar eh, quizás con relaciones pasadas, con situaciones, todavía tienes quizás esta idea de que esa persona te hizo algo, fue así y te lastimó y tiró, y por eso, pues tú estás en este proceso. Es momento de que sueltes, ya, no más. Agradece lo que hayas vivido con esas personas o con esa persona. Toma lo más bonito, lo que haya aprendido, mmm, lo que haya vibrado más en tu ser. Agradece y suelta. Es importante que remembres que todo forma parte de este proceso que nadie puede hacerte daño si tú no lo permites. En la medida que tú te ames, que tú te aceptes, que tú te respetes, eso vas a manifestar. Es momento que te tomes de la mano de Dios, del universo o como tú le quieras llamar. Para ello no necesitas un altar. Tú y Dios son uno mismo, el universo son uno mismo. En cualquier momento y a cualquier hora puedes hacer esa conexión. Si bien tienes un espacio en tu casa o un lugar especial donde puedas sentir esta conexión, puedes hacerlo, permítete hacer esa conexión. Es Llegó la hora de soltar todas esas cosas que te atan a un pasado y a un futuro que no existe. Es momento de que comiences a experimentarte. Te sale esta carta, Ego, deja la soberbia. Esta carta te habla el Ego, es la enfermedad de la mente. Cuando vives en el Ego te creas o te crees poseedor de una verdad absoluta y que lo puedes y que lo sabes todo, y, y que las relaciones que estás teniendo con otras personas o con tu pareja, bueno, es que tú sabes más y él o ella este, hacen puro drama. Y bueno, eh, tiendes a, a dar o a profesar un amor excesivo por ti mismo desde percepciones erróneas. Eh, juegas también el papel de la víctima o el salvador y prácticamente estar en ego es estar fuera de Dios. Por lo tanto también eres, es posible que estés viviendo en escasez, en sufrimiento, con pensamientos negativos, eh, tus experiencias o, o lo que estás percibiendo es miedo y fíjate, miedo al amor. Miedo a la vida, miedo a las emociones, estás luchando contigo mismo, contigo misma. El amor está en todo lo que te rodea, en todas las personas que están a tu alrededor. Tú eres amor, pero es momento y, y este, estas cartas te están diciendo, el amor va a llegar a ti y se va a manifestar con mayor fuerza en el momento que te rindas. Rendirse no es, ay, fracasé. No, rendirse es bajar esos cuernitos y decirle, universo, Dios, ángeles, en lo que tú creas, me dejo guiar. Yo ya no puedo con esto más. Te entrego todos estos pensamientos porque hasta me siento mareado, mareada. Ya no sé hacia dónde voy. Te los entrego. No sé por qué mis relaciones no, no van hacia, hacia adelante o no son tan maravillosas como yo quisiera y te vas a dar cuenta que en la medida que sueltes, que entregues, que te permitas limpiar todos esos pensamientos negativos y dejes de cargar tantos lastres y sobre todo, deja la falsedad, libérate de la hipocresía. En el momento que sueltes eso, vas a empezar a quitarte una capa y capa y capa y vas a empezar a brillar. Y hasta tu semblante va a empezar a radiar, pero es momento de que sueltes. Si estás en una relación, es momento de que, que, que esa relación la estés basando en el pasado, lo que pasó, lo que sí te hizo, no te hizo, ya, no más sufrimiento. Comienza a hacerte responsable de lo que a ti te corresponde. Y haz esta pregunta, si con esta relación ya no sientes esa conexión o esa vibra, bueno, es momento de dejarla. Y es momento de agradecer y seguir tu camino. Pero también sé observador y fíjate qué es lo que requieres liberarte. Es momento de que seas honesto contigo mismo, contigo misma. El mensaje es muy claro, es momento de aceptar y que remembres que nada fuera puede hacerte daño, todo parte de tu interior. En el momento que salgas de tu mente, de esos pensamientos y sueltes completamente esos lastres, vas a empezar a ver las respuestas. El amor está ahí, pero ¿por qué le tienes miedo al amor? ¿Por qué tienes miedo a sentir? Experimentate. deja... Eh, si tu pregunta, o tu pregunta, perdón, tu respuesta fue, pues me da miedo a que me lastimen, nuevamente estás en ego. ¿Quién te va a lastimar? Sé verdadero contigo. Si tú también te empiezas a compartir desde el amor y comienzas a ver a la, a la otra persona desde el amor y a remembrar que todo son experiencias y en la medida que tú también te aceptes, vas a manifestar relaciones hermosas y maravillosas, comienza a soltar y a sanar esas sombras que aún están ahí. Vamos a ver cuál es la guía del, del oráculo del arcángel Miguel, y él te dice, fíjate, tu carta te dice, inocencia, tú no tienes la culpa ni la otra persona. Todos somos inocentes, pero estamos dormidos, pues vivimos... ...bajo los juicios y condicionamientos que la sociedad nos ha impuesto... ...y que nosotros hemos permitido, pero es momento de soltarlos. Eres amor, eres inocente. Perdónate por haber decidido estar en sufrimiento y estar en esta película de drama. Hoy suelta eso y ábrete a experimentar relaciones en abundancia, en amor y en plenitud... Entrégate y compártete desde el amor. Ve a la otra persona como un ser maravilloso que también está experimentando y aprendiendo. Ámate tú, sé honesto tú, sé leal a ti. Escucha lo que hay en tu interior. Y la relación que estés experimentando o que quieras experimentar, sé honesto y, y fíjate mucho cómo vibras, cómo sientes. Vas a, vas a entender y a comprender que por ahí es cuando sientas esa paz y esa tranquilidad y no existan esos pensamientos negativos. Pero ábrete, libera los pensamientos, diles bye. Es momento de que te experimentes en amor, en libertad. Compartir sin esperar algo a cambio, por el simple hecho de compartir ese amor. Te voy a dar tu mensaje del libro de mensajes de Dios. Si aún no lo tienes, por favor, déjanos tus comentarios aquí abajo y con muchísimo gusto te daremos toda la información. Tu número es el 114 y te dice... Fe en ti mismo. Hoy Dios quiere que sepas que la fe en ti mismo te ayudará a salir adelante. Eres fuerte y puedes lidiar con cualquier cosa que la vida te arroje. Respira hondo y siéntete en el conocimiento de que puedes tratar con todas las cosas. Lo que estés experimentando en este momento quizás está causando mucha tormenta, mucho miedo, mucho ruido en tu cabeza. Pero es momento de soltar y de vivir una experiencia maravillosa. Ten fe en ti mismo, mantén esta comunicación con el universo y ríndete, ríndete y diles, hoy me tomo de su mano, ángeles, arcángeles, y me permito guiar, hoy me dejo guiar. ¿Se requiere de mucho valor? Sí. La decisión está en ti, si sí, quedarte estancado o avanzar, permitir experimentar ese amor en libertad. Yo te abrazo con el alma y nos estamos viendo en la siguiente tirada. No olvides dejarnos tus comentarios aquí abajo. Recuerda que esta es una tirada general. Si requieres una tirada personalizada con muchísimo amor, déjanos tus comentarios y nos contactaremos contigo. Gracias.